Estamos en la laguna de la Huerta de las Pilas. Desde la candidatura que encabezó nos comprometemos a que esta laguna a ponerla en valor y para que, para disfrute de los ciudadanos de Algeciras. Nosotros desde nuestra candidatura entendemos que un valor pasajístico como este no puede estar olvidado y no puede estar dejado de la mano de las administraciones como en este momento está ocurriendo. Es por lo por lo que nosotros entendemos de nuestra candidatura que hay que ponerla en valor, porque la Huerta de las Pilas también es Algeciras.